Les voy a informar acerca de un fraude que hay en, en Dragon City. La ver ahorita. Ahorita verán el fraude que han hecho. Eh, miren, estoy en Dragon City. Voy, voy a agarrar el Joker este nuevo dragón, dragón, joker, joker, dragón entonces, voy a reclutar, seleccionar todo enviar, enviando van a ver esto bueno, ahí, estaba yo, entre esos entre esos yo estaba ahí así que, a mi otro facebook, le va a tener que llegar ¿Se va a tener que llevar? Ahí voy. Miren, ya entré a mi otro Facebook. Más entrando. Miren lo que voy a hacer. Me voy a Dragon City. Y tengo cero, cero notificaciones. Ven. Miren, más de cerca. Tiene cero mensajes. Ven. Eh. Es He una farsa para que solamente te vayan a hacer, quieren que uses más gemas, vayas a usar más gemas para, para que gastes. Para eso quieren que, que ¿cómo se llama? Para eso creo que, también ponen que lo puedes rellenar con gemas. Yo quería ganarme ese dragón, pero no puedo, así que, fraude. Esto lo voy a tomar como un fraude, fraude, fraude, fraude. Bueno, pues, fraude. Aquí se toma como un fraude. Así que...